Soy universitaria y soy mexicana, hoy me duele mi país, las estremecedoras noticias de los últimos días han mantenido mi mente y mi corazón ocupados en la añoranza de una realidad de la que nunca he sido sujeto, justicia, paz, dignidad, igualdad, respeto, tolerancia, diversidad, todos elementos y bases de una convivencia sana en cualquier sociedad. Ayotzinapa y las fosas encontradas en nuestro país me causan escalofríos. Porque creo que yo pudiera ser quien aparece en los diarios, en el noticiero de la noche o en las imágenes escalofriantes que corren por las redes sociales. Hoy en México ser estudiante es un crimen. Ser mujer es un crimen. Ser indígena es un crimen. Ser migrante es un crimen. Ser disidente es un crimen. Defender mi postura frente al poder es un crimen. Alzar la voz en contra de las fuerzas que nos oprimen, es un crimen. Mantener distancia frente a un sistema de descarte, opresión y muerte es un crimen. Yo no quiero ser parte de esta espiral de violencia, y aunque eso represente un crimen a los ojos de los poderosos, yo no me salvo, porque no quiero permanecer indiferente al dolor ajeno, no quiero renunciar a mi compromiso como joven estudiante, no quiero ser cómplice de la iniquidad y de la impunidad, que hoy mantienen a nuestro país sumergido en la sangre de los cientos de víctimas que se suman a diario a la lista de desaparecidos, torturados, humillados y ultrajados a causa de una pseudodemocracia fallida que sigue favoreciendo a unos cuantos. Un Estado servil que responde con prontitud a los intereses internacionales mediante reformas que favorecen el despojo de la nación, pero que ignora a sus pobres, a sus campesinos, a sus clases más desfavorecidas en los reclamos básicos de una vida con dignidad. Un estado montado en el clientelismo, la corrupción y la tracalería. Un estado que se confabula con el crimen a cambio de mantener en la inercia el sometimiento y la intimidación a sus ciudadanos. Pero yo también asumo mi responsabilidad al mantenerme inerte de frente a la injusticia. Hoy más que nunca necesitamos alzar la voz, porque el silencio nos vuelve cómplices, el egoísmo nos mantiene inertes frente a la muerte. Y yo digo no, yo digo ni uno más. Yo digo, todos somos Tlatlaya, todos somos Ayotzinapa, todos somos los muertos y los vivos, todos somos los silenciados, todos somos los torturados, todos somos los desaparecidos. Porque si te duele a ti, a mí también me duele. Si les duele a ellos, a nosotros también nos duele.